Hay una duda que tengo y es la siguiente. Eh, noto cierto temor de, eh, de algunos funcionarios que siempre hablan de la necesidad en función de lo que nos pasó sobre el final del gobierno de Pérez, que terminó, fumen, recordemos, que, pero fue sobre el final del gobierno claro. de Pérez, que, pero de todas maneras será caótico para la provincia no poder pagar sueldos. Esa es una realidad. Ante eso es, la pregunta es la siguiente, es más importante... ¿Tener un resguardo que poder darle un puntito más de salario a los gremios? ¿Se entiende la pregunta? O sea, cuando uno pone la balanza, una cosa y la otra. Para el gobierno, eh, o si se quiere, y, y sobre todo para el Poder Legislativo, que es donde usted está formando parte. ¿Es más importante, eh, siente usted, tener ese resguardo o darle un punto más a los gremios? que me parece que no... A ver, primero, eh, se plantean siempre exigencias a los presupuestos y no se dice dónde se va a financiar. ¿m? Porque las mismas personas que dicen que el presupuesto contempla poca obra pública son los mismos que te niegan la herramienta de financiamiento. También son los mismos que te niegan si a vos te queda un remanente. Uh -huh. Por lo tanto, te exigen que eh, seas más, eh, digamos a la hora de, de lograr acuerdos con en el ámbito paritario que, que, que repartas, digamos. Entonces, bueno, eh, la verdad que, no sé, o, o, o no tuvieron experiencia en administrar eh, la cosa pública, digamos, uh -huh. o eh, hay recursos, ingresos de lugares que nosotros desconocemos. ¿eh? Un poco lo que mencionaba recién, y decía, que cortamos la, la explicación, pero... Eh, no nos podemos quedar con esa imagen de que es algo eh, estático, porque uno, eh, como eh, explicábamos, el flujo de recursos que tiene la provincia y el flujo de gastos termina al final del periodo ¿no es cierto con un resultado. Ese es el que nosotros hemos tenido en términos positivos y consideramos que es parte de haber administrado eh, eficientemente lo, los recursos y se vuelca sobre obra, obra que permite indudablemente lo que decía la senadora, un presupuesto que esté... Más cerca de la gente, porque si uno no tiene un presupuesto, eh, no tiene obra pública que te, te termina siendo mejorar la calle que pasa por el frente de tu casa, mantener las cámaras que te dan seguridad, eh, mantener iluminación, poder tener programas de vivienda, digamos, todo lo que puede contemplar eh, eh, un presupuesto, bueno, indudablemente que va a ser un presupuesto que está alejado de la gente. Entonces, eh, me parece que tenemos que de alguna forma... Eh, comenzar a uh -huh. tener esa visión de decir, bueno ¿hasta dónde podemos cubrir hasta dónde podemos acompañar este proceso inflacionario sin que el deterioro del, del empleado público eh, se agudice cada vez más y cómo logramos también que eh, el presupuesto que se destina a obra pública, a infraestructura, a mejora de las condiciones de vida de, de la población, indudablemente responda a lo que necesitamos porque también, eh, es como te decía, hemos tenido momentos donde hemos podido o donde se han dado... Eh, negociaciones paritarias con eh, niveles muy eh, elevados que después han significado prácticamente... No pagar los suelos. No, no. Eh, peor aún, no tener gasas en los hospitales uh -huh. no tener insumos para poder hacer una intervención quirúrgica digamos, entonces termina afectando los servicios también por otro lado hagamos es una, todo cosa. una balanza uh -huh. y es todo y, una, y vamos una a, multiplicidad de temas a tener en cuenta y vamos a proponer cambiar de tema a la vuelta de la pausa, pero está bueno lo que está planteando nuevamente el diputado, esto que Mercedes dice, fue solo un mes, en parte fue un solo mes porque se fue eh, Paco Pérez, porque Ay, se no, fue el del primer... pero espera, sí, sí. Eh, hagamos una pausa y, se, y seguimos hablando de esto, y de esto bueno. de las obras no se planean para los departamentos, sino solo para el Gran Mendoza, dice Derrache.